que ya con, un, con una amplia una, una amplia capacidad de reserva hotelera ¿sí? y eh, mucha expectativa, sobre todo porque entendemos que los vuelos están completos para los, son los días fuertes, que es el día miércoles, y jueves, que son los días de, de llegada. ¿sí? Al estar completo significa que la gente va a andar eh, consultando por excursiones y es donde nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? donde los movimientos se empiezan a ver, para esto lo hemos preparado, tenemos... Muchas, eh, muchas butacas disponibles, servicios que ya están confirmados para el día jueves, viernes y sábado, que van a ser los días donde más vamos a trabajar con, con, con excursiones y, y movimientos internos. ¿Qué eh, tipo de turistas esperan para bueno este fin de semana, Gustavo? Mira, por lo, por lo general, como te decía, el, el tema del vuelo, la gente viene todo desde Capital. Sí, mucha gente de Buenos Aires, mucho porteño, eh, pero también hay mucha gente que viene con sus vehículos y llegan desde las provincias cercanas, de repente mucha gente de Córdoba, algunos que se animan desde Rosario, sí, hemos, hemos estado teniendo algunas consultas de gente que no es de capital, sí de provincias, algunos que otros puntanos si que se viene a pasar también semana santa acá como tipo escapada, y teniendo en cuenta que no estamos tan lejos, ¿no? estamos a tres, horitas y media, eh, la verdad es que los, los vecinos también suelen venir a la provincia, ¿no? Y bueno, pero esto es una cuestión de ida vuelta, porque también los vecinos tienden a irse, ¿sí? Y esto hace que se genere este movimiento que la actividad turística eh, eh, requiere, ¿no? La realidad es que eh, eh, no te puedo hablar con respecto a lo que es alojamiento, ¿sí? Pero sí te puedo hablar con respecto a lo que son servicios turísticos. Eh, Muchas reservas para la gente de Barrial, Sí, en realidad le entiendo que ya está casi a un 95%. Lo mismo para la zona de Valle Fértil, los días fuertes, que es viernes y sábado, porque justo coincide que en Valle Fértil hay un hay un servicio que nosotros damos en el parque, en el Parque ¿sí? en el, en el, en el Valle Fértil, que es en la luna llena. Y ¿sí? al haber luna llena, mucha gente viene por ese por esa, por esa vivencia, ¿no? de, de hacer Valle de la Luna en eh, de noche ¿sí? y esto hace que se vea lindo, ¿no? entonces hay hoy en la luna nocturno con luna llena y bueno, nada, las formaciones se ven de otra manera y demás